Hoy en día vemos, en cantidad de medios, hablan de la derrota del comunismo, de la derrota del comunismo, que el comunismo se acabó. El comunismo, ¿En qué se basan para decir eso? Se basan en el falso letrero que asumió Stalin ¿verdad? de designarse como partido comunista, como... Patria comunista a, a la Rusia, a la Unión Soviética que él dirigía. Y obviamente al capitalismo le interesa más que nadie avalar esa mentira para que en el, la conciencia colectiva quede la imagen, ¿verdad?, que el comunismo es gulag, son las sangrientas purgas de millones de personas. Y ese es un gran engaño, vaya. Un inmenso engaño, porque no tiene absolutamente nada de comunista. El régimen que encabezó Stalin era la antítesis del comunismo. Y es donde realmente el papel de Trotsky pues es crucial. ¿no? no hay duda, hoy por hoy, ¿verdad? que es, es. Trotsky es uno de los grandes marxistas ¿verdad? y el marxismo pues hoy por hoy también es el método científico hasta ahorita que mejor analiza, que mejor explica toda la dinámica del sistema capitalista y pues entreve posibilidades, ¿no? entreve salidas a este caótico mundo en el que nos ha hundido el sistema capitalista. Pues aquí desde, desde México desde Coyoacán desde el Viena 19, desde el museo, desde la casa museo Leon Trotsky. les deseamos el mayor de los éxitos en esta celebración del 800 aniversario de la muerte del gran revolucionario que cayó asesinado por un sicario de Stalin. Pero como decía el camarada Alain se pueden matar seres humanos, pero no se pueden destruir sus ideas. ¿Y las ideas detrás que siguen, siguen vivas? Sí, no, pues sí. Los fundamentos marxistas pues siempre están vigentes y son un gran faro para ir hacia adelante. Y indudablemente León Trotsky pues es uno de los grandes marxistas que ha dado la humanidad y sus enseñanzas pues son fundamentales, básicas. Para ir, para avanzar hacia el futuro. Y les deseo a los camaradas pues, el mayor de los éxitos en, esta, en este acontecimiento, en este evento de celebración de los 80 años, de la, de la celebración luctuosa, de los 80 años de desaparición del del compañero de Lenin, del gran tribuno, del gran dirigente de la revolución rusa.